Siempre cuando comenzamos estos temas de género hay una pregunta que surge en todos los que tenemos que mirar qué solución encontramos. Y la pregunta es, ¿por qué siempre las personas más vulnerables o más débiles, por razón de la edad, por razón del sexo, por razón del color, por razón de género o por razón de cualquier otra necesidad, enfrentan esa especial dificultad para poder acceder a los sistemas de derecho enfrentan dificultades para poder acceder al ejercicio de sus libertades y aún acceder a la satisfacción de sus reclamaciones? Es esa siempre la pregunta que nos hacemos cuando empezamos a trabajar temas eh, que tienen que ver con igualdad y con equidad. Y una respuesta posible que empieza uno a encontrar mientras busca la que sea la adecuada es que la estructura del pensamiento que sustenta la base normativa de la sociedad occidental generalmente se fundamenta en una visión de mundo construida a partir de esa dicotomía clásica del género. Dicotomía, además, que está cargada de imaginarios sociales que genera una relación polar excluyente a partir de características intangibles. El derecho como regulador de la vida de hombres y mujeres fue, y lo sabemos todos los que somos abogados, durante mucho tiempo el reflejo del modelo de género social existente en esas épocas y fue una de las maneras que hizo perpetuar la jerarquización de la sociedad bajo un sesgo totalmente masculino. Por tanto, es y tiene que seguir siendo el mismo derecho como regulación social, como el marco dentro de nuestros ordenamientos jurídicos que se encarga de regular el comportamiento social, el que también tiene que actuar como una herramienta transformadora, capaz de garantizar la superación de ese sesgo masculino, sesgo original de nuestras sociedades ancestrales, para poder lograr una verdadera equidad y una verdadera implementación de la igualdad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, para poder también extenderse a regular el comportamiento social de todos los que pertenecemos a los conglomerados. A partir del derecho y con la ayuda de la Administración de Justicia, se puede seguir avanzando en el logro de un cambio en esa visión y en esa perspectiva negativa sobre el género, protegiendo lógicamente a las mujeres y garantizándoles de alguna manera una vida libre de violencia y libre de discriminación. Papel importante realiza también, y creo que ahí nos ha faltado más fuerza, la sociedad civil. Sociedad civil que tiene que coadyuvar paralelamente con las instituciones públicas y con la Administración de Justicia y la elaboración normativa en el logro de esas transformaciones para llegar a ese punto máximo que es la igualdad de derechos, la equidad, el enfoque diferencial y la no discriminación. La Corte Suprema de Justicia y la rama judicial en Colombia ha estado muy pendiente y muy atenta a todo lo que tiene que ser o lo que debe ser el trabajo de igualdad y de inclusión de la perspectiva de género, no solo en el proferimiento de las decisiones judiciales, sino también en el actuar judicial. La perspectiva de género no solo debe estar vislumbrada hacia el enfoque de la decisión judicial, sino al enfoque del comportamiento humano de los funcionarios y empleados de la rama judicial y del comportamiento procesal en las actuaciones correspondientes para que la igualdad sea total y eficaz. No es la decisión, es el proceso completo y es el comportamiento y el actuar del funcionario judicial el que va a ayudar a dar ejemplo, como ente de ejemplo, como es la rama judicial, para que logremos las transformaciones. En mi época de magistral, la Corte Suprema de Justicia tuvimos la oportunidad en el año 2018 de sentar una base o una esencia amparada bajo una frase específica que tratamos de aplicar permanentemente. Y en la primera sentencia que lo hicimos en la cual tuve la oportunidad de ser ponente fue en una sentencia de tutela en el año 2018 en donde dijimos claramente y es casi que el eslogan o el logo que se maneja en la rama judicial eh, en la siguiente frase que dice aplicar justicia no debe hacerse con rostro de mujer tampoco debe hacerse con rostro de hombre aplicar justicia significa colocarnos con un rostro específico que es el rostro de la humanidad, el rostro de ser humano. Y bajo esos parámetros se está tratando de, cada día más, influir en el comportamiento judicial siguiendo los lineamientos de lo que es igualdad de derechos y perspectiva de género. Es necesario también incorporar cada día más la visión de género en la agenda pública. En la agenda pública no solo en la nacional, sino también en la agenda de carácter internacional, por eso la necesidad de viajar desde nuestros países acá y a todas las regiones en donde tengamos la oportunidad de hablar sobre estos temas de igualdad de derechos. Y eso nos convoca a tener que continuar visibilizando los desafíos que aún subsisten para lograr ese camino tranquilo, pero eficiente y eficaz hacia la equidad. En temas de seguridad social es evidente la urgencia de seguir trabajando en esa igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que una fórmula, una fórmula para ello, estoy segura, a no dudarlo, es el intercambio de experiencias entre grupos que tienen incidencia en los gobiernos, que tienen incidencia en la formulación de las políticas públicas y que tienen incidencia en diferentes regiones por sus condiciones de eh, carácter internacional. Todo con la finalidad siempre de sensibilizar a las y a los funcionarios públicos en la inclusión de esas políticas públicas eh, relativas a igualdad, a perspectiva de género con enfoque diferencial y cuando ello haya lugar a la necesidad de utilizar medidas de discriminación positiva que ayuden a la obtención de logros siempre hacia esa igualdad. Con el ánimo de contribuir a las valiosas reflexiones que estoy segura van a resultar de este encuentro, voy a, a, a utilizar mi condición de cabeza del Ministerio Público y de Jefe de la Procuraduría General de la Nación en nuestro país para resaltar cómo desde la institucionalidad colombiana estamos trabajando en la ruptura constante de los techos de cristal y en la necesidad de eh, lograr ese equilibrio desde el punto de vista del posicionamiento de la mujer dentro de la estructura pública de nuestro país. Encabezar el Ministerio Público ...y dirigir en Colombia esa emblemática institución que hace parte de la identidad propia de nuestro país... ...es una institución, la Procuraduría General de la Nación, que lleva 200 años de existencia desde la época de la República... ...desde 1830, y haber logrado además ser la primera mujer designada Procuradora General de la Nación... ...en un cargo por naturaleza eh, y por su poder eh, de, para hombres, es una de las primeras eh, razones... ...que nos ha llevado a seguir empoderándonos desde el punto de vista de la visión femenina... ...para marcar esa diferencia y mostrar que es perfectamente posible... ...lograr ascender a la última escala de lo que es eh, el sector justicia... ...aunque la Procuraduría no pertenece a la rama judicial... ...pero sí dentro de lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad dentro de nuestro país. Eh, el llegar a este cargo inclu incluye también la necesidad de conformar y así se hizo un equipo compuesto en gran medida por mujeres la Procuraduría General de la Nación en Colombia es una institución que tiene alrededor de 4.300 personas como funcionarios y empleados en este año debe ascender a unas 6.000 personas que dependen de la Procuraduría la Procuraduría General de la Nación también es la cabeza del Ministerio Público un grupo de entidades que hacen parte de esa visión de, de, de, de apoyo a la ciudadanía y de representación a la ciudadanía en donde la Defensoría del Pueblo encargada de los derechos humanos hace parte del Ministerio Público, en cabeza de la señora Procuradora, alrededor de 6.000 personas hacen parte de la Defensoría del Pueblo y también hace parte del Ministerio Público los personeros municipales que son los representantes de la comunidad en cada uno de los 1.103 municipios que tiene nuestro país. Es decir, que si sumamos ...el número de funcionarios y empleados que hacen parte de la Procuraduría General de la Nación... ...estamos hablando de más de 10.000 funcionarios... ...que están liderados por primera vez luego de 200 años por una mujer. Tarea que no es fácil, porque hay que decirlo... El primer, el primer, eh, eh, eh, eh, ...la primera brecha que se encuentra dicho por los propios hombres... ...y lo entiendo de una manera natural y lógica... ...más que una manera de, de generar discriminación... Es la frase permanente que siempre les escucho decir cuando tienen que conversar conmigo y es, procuradora, nos queda difícil hablar con una mujer. Es simplemente un tema de, de, de, de cultura en donde la conversación entre dos hombres eh, o varios hombres que manejan poder no es igual a, a cuando se hace la conversación cuando es una mujer la que está manejando poder. Y parece algo sencillo o algo simple. Pero yo entiendo y percibo que evidentemente hay una incomodidad, no mala, ni más faltaba, sino una simple incomodidad por la costumbre y la tradición de conversar entre hombres de una forma distinta a como dicen ellos, podían conversar eh, con una mujer. Son eh, eh, experiencias que sirven de, de, de ejemplo para un aprendizaje y enseñarlos a decirles que es igual conversar entre dos hombres o conversar con un hombre y una mujer de temas profundos y seguramente de temas de difícil, de, de mucha trascendencia para el país. Esa visión entonces sin antecedentes en nuestra entidad nos ha permitido consolidar una sólida ruta para la protección y promoción efectiva de los derechos de la mujer. Iniciamos el trabajo el año pasado como Procuradora, como, el trabajo el año pasado como procuradora General de la Nación y la primera idea fue la necesidad de incluir la transversalización de la perspectiva de género en todo el actuar de la Procuraduría General de la Nación. Eso desde las tres misionalidades. La Procuraduría tiene una misionalidad de carácter de intervención. Los procuradores representantes o agentes de la Procuradora actúan dentro de todos los procesos judiciales que se llevan en el país no actúan como parte demandante ni como apoyo a la parte demandada, actúan como representantes de la sociedad en interés público, en garantía de los derechos fundamentales y constitucionales y en garantía del de patrimonio público. Esa es nuestra misionalidad fundamental y lo hacemos como representantes ante todos los procesos judiciales. Pero también tenemos una misión de intervención. La Procuraduría General de la Nación tiene la facultad constitucional o el deber constitucional de actuar en vigilancia y control frente a todas las entidades públicas que se manejan en el país y frente a todos los servidores públicos del país, alrededor de un millón de empleados públicos que tiene, eh, que tiene Colombia. Eso implica que nosotros somos vigilantes del adecuado ejercicio de la función pública por cada uno de los servidores públicos del país. Si hay una licitación pública, los acompañamos y vigilamos para que el proceso licitatorio sea perfectamente adecuado a las normas legales. Si hay un manejo administrativo, estamos al lado diciéndole que funcionen bien, hacemos mesas de trabajo cuando vemos errores en alcaldes o en gobernadores y los ayudamos y los guiamos a efectos de que no cometan infracciones. Y tenemos una tercera misión que es la disciplinaria, en donde si los funcionarios públicos del país no actúan adecuadamente, podemos iniciarles procesos de carácter hoy jurisdiccional disciplinario, en donde podemos suspenderlos del cargo inmediatamente en caso de que pensemos que el ejercicio de su función entorpece la investigación o si no, en el momento de la sanción, realizar la correspondiente sanción que puede llegar incluso a destitución e inhabilidad completa para ejercer cargos públicos por el resto de su vida. Eso implica que estemos en tres misionalidades muy fuertes y que por lo tanto a partir del año pasado cuando me posesioné como procuradora llegamos a la conclusión de que cada una de nuestras actividades e intervenciones debía hacerse con enfoque de género y transversalizar ese enfoque de género en toda la entidad hoy en día entonces en cada una de estas tres misionalidades siempre estamos preparando y formando a nuestros funcionarios y a la vez a los otros del sector público para que sepan lo que es la perspectiva de género y su trabajo con enfoque de género en ese sentido, entonces, lo que hicimos fue poner en marcha lo que llamamos la Estrategia Pro Mujeres, una Procuraduría por las Mujeres, enfocada a proteger los derechos de las mujeres desde todas y cada una de las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, tanto desde lo misional, las tres ejes que les dije, como desde lo administrativo, y algo que encontramos... ...la necesidad de transversalizar, transversalizar el enfoque de género... ...dentro de la actividad propia de la Procuraduría General de la Nación... ...y sus alrededor, hoy seguramente a final de año... ...de sus mil funcionarios que hacen parte de él. Pero además, debido al, al complejo contexto social de violencia... ...y victimización continua que tode, que, en la que todavía son víctimas... ...las niñas, las adolescentes y las mujeres en Colombia... Hemos trabajado con la sociedad y tenemos permanentemente mesas de trabajo con mujeres víctimas del conflicto armado. Nosotros estamos desde hace cinco años en un proceso de paz, un acuerdo de paz que se formó con, lo, con los grupos ilegales y en la implementación de ese acuerdo de paz, lo cual nos hace, como representantes de la sociedad, ayudar a esa sociedad a salir del conflicto y trabajamos mucho con las mujeres víctimas del conflicto armado, trabajamos mucho con lideresas ...sociales y con defensoras de derechos humanos... ...con la finalidad de fortalecer la presencia... ...del Ministerio Público completo que maneja derechos humanos... ...y mitigar de alguna manera en esas mesas de trabajo... ...los efectos de la violencia. Mesas de trabajo con un diálogo social... ...que hace que eh, esos grupos eh, minoritarios... ...afectados por la violencia, sobre todo mujeres... ...en sus diferentes perspectivas... ...nos sentemos a escucharlas, a trabajar con ellas luego de escucharlas, mirar cuáles son las problemáticas, llevar esas, esas problemáticas o tratar de llevar esas problemáticas y entregárselas a los alcaldes y a los líderes de gobernanza para que apliquen dentro de sus políticas esas preocupaciones y nosotros vigilamos para que los funcionarios públicos apliquen las políticas, las hagan cumplir y solucionemos el, el problema de discriminación frente a las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Pero también la Procuraduría interviene, y este es un punto muy importante, interviene ante la Corte Constitucional. La Procuraduría tiene el deber de emitir conceptos, conceptos que son muy valorados frente a todas las actuaciones de lo que se llama aquí el Tribunal Constitucional y es lo que llamamos nosotros nuestra Corte Constitucional. En todos los conceptos que emitimos, casualmente, por esta nueva visión de mujer, esta nueva visión de igualdad de derechos y de equidad, nosotros le hemos incorporado el enfoque diferencial y cuando hablamos de género no hablamos solo de mujer, hemos querido extender el concepto de género a grupos minoritarios. Cuando tratamos de, de, de hablar de perspectiva de género lo hablamos desde la visión de una igualdad de derechos con un enfoque diferencial, pero hacia todos los grupos minoritarios afectados de alguna manera por la desigualdad y por la discriminación. Entonces, esos conceptos que tenemos que emitir ante los estudios de constitucionalidad de las leyes expedidas por el Congreso de la República, eh, las mandamos o los, entrega los entregamos siempre con un enfoque de género para efectos de que, eh, y ya ha ocurrido, las reglas jurisprudenciales eh, que salen de la Corte Constitucional salen ya con una balanza equilibrada entre lo que es derechos, eh, equidad y perspectiva de género. Eh, hemos trabajado también eh, muy de la mano de la Corte Suprema de Justicia en al algunos casos, eh, logrando en muchos casos eh, la reparación integral de víctimas eh, por su condición de mujer y por su afectación a raíz de su condición de mujer en la justicia transicional, que es la que maneja los temas de, de paz, en cumplimiento del acuerdo de paz, trabajamos intensamente con víctimas, mujeres, niñas, adolescentes, fruto de la violencia eh, con los grupos ilegales y hemos pedido, por ejemplo, la necesidad de que la Justicia Especial de Paz Trans Transicional tenga un macrocaso específico dedicado al estudio de la violencia de la mujer en el conflicto armado para que sea no solo visibilizada, sino también apoyada y reparada y se le entreguen las garantías de no repetición, mostrando, visibilizando es la manera como podemos lograr de una manera que se eliminen las violencias de género y de otro lado que se visibilicen para evitar la repetición eh, y, la, y, y las reparaciones correspondientes. Entonces podría decir ya para terminar que esa respuesta que podríamos encontrar en la pregunta planteada al inicio de esta intervención es Decir con claridad que la equidad de género es un objetivo que debe estar muy, pero muy vinculado con la construcción de paz. La construcción de paz genera igualdad, la construcción de paz genera equidad, genera no discriminación y genera apoyo a la visibilización de las violencias. Que el, la interseccionalidad, que desde la interseccionalidad es necesario reconocer que la discriminación por razones de género está compuesta por muchas aristas no es una sola por muchas aristas todas que deben ser miradas y, y enfrentadas ojalá y paralelamente para que sea más rápido el avance hacia el logro de esa garantía del pleno goce de los derechos por parte de las mujeres Solo puedo decirle finalmente que celebro la realización de este tipo de eventos, son eventos en pro de compartir experiencias que nos van a servir mucho en las diferentes regiones de este mundo ya globalizado y tan pequeño. Es la oportunidad de estos encuentros para formular soluciones alternativas que permitan mejorar en esa intención de la transversalización de la perspectiva de género en la justicia y mucho más en lo que tiene que ver con la seguridad social. Decirles que cuentan con la institución que presido es la Procuraduría General de la Nación de Colombia, cuenten con ella como una aliada en este esfuerzo por transformar nuestras sociedades contemporáneas desde la reflexión y desde la generación de nuevas alternativas jurídicas que apoyen este mejoramiento social. Estamos todos ante un nuevo paradigma en nuestras sociedades, y ese nuevo paradigma no es otro distinto que el de la inclusión, el de la sostenibilidad y el de la pluralidad. Hoy estoy aquí entonces para decirle a la comunidad internacional que, como ya lo he dicho, la Procuraduría General de la Nación está empeñada en que Colombia, desde América, desde Suramérica, lo vean como un país pionero en la temática de la introducción de la perspectiva de género, en la eliminación de la discriminación y en la lucha porque las decisiones y el comportamiento judicial sea manejado con igualdad y con equidad. Siempre he dicho que solos hacemos las cosas bien en nuestros países, pero juntos seguramente lo haremos mucho mejor, con más rapidez y con mucha mayor eficacia. Muchas gracias.